...pues un club de empresarios en el cual nos reunimos... ...pero para formalizar lo que son relaciones personales... ...entre los empresarios... ...y por eso quien viene a, y participa con nosotros... Es, ...es normalmente el dueño de la empresa... ...pues eh, en Málaga llevamos ya ocho años... ...en Marbella llevamos cuatro... ...y en Córdoba llevamos ocho meses actualmente... Es decir, entre los tres eh, hemos pasado ya de las 260 empresas... ...solamente se incorporan un máximo de dos empresas por actividad... ...entonces hay muchas actividades que están bloqueadas... ...y que tenemos eh, lista de espera, por suerte lista de espera... ...para incorporarse, es decir, realizamos cuatro eventos al mes... ...un desayuno, un almuerzo, un evento en una de las empresas... ...de nuestros empresarios, para la redundancia... ...y otro evento que es exclusivo para 10 empresarios... ...que es un almuerzo... ...esos son los cuatro eventos... ...que se organizan mensualmente en cada uno de los gastroclubs... ...pues sitio de referencia aquí en Puerto Banús... ...y como no pues teníamos que estar nosotros aquí con ellos... ...es, decir, es, que, es más, eh, estamos sería Empresarial Marbella y Gastrocono Empresarial Málaga. Es decir, ahora vienen dos autobuses que estarán al llegar para incorporarse también a nuestro almuerzo mensual. Y ya te digo, en las mejores instalaciones que hay en Puerto Anul, vamos. Porque al final hoy lo que vamos a hacer es nuestro almuerzo navideño. Y bueno, pues vamos a almorzar y a echar un ratito bueno. ...todos los empresarios que estamos hoy en el, en el almuerzo... ...que el año que viene, si Dios quiere... ...tiene que ser mucho mejor que estos años para dar... ...siempre hay que, como digo yo, pensar en positivo... ...vamos por el 2023... ...sí, sí, que nos vemos en muchos eventos... ...eso es muy buenísima señal... Buenas tardes, mi nombre es Gerard Perat, eh, soy miembro del gastroclub de Marbella, ¿vale? que se, estamos ahora en un evento de Club aquí en Puerto Banús y aquí nos hemos juntado pues, el gastroclub de Málaga y el de Marbella, el cual también somos socios en los dos gastroclubs. Eh, es un club empresarial en el cual pues, pues, hay mucho, gener, gener, se generan muchas sinergias entre, entre empresarios Sí, es cierto que solo puede haber dos empresas del mismo sector, por eso se generan ese tipo de sinergias. Eh, mi empresa se llama Cosit Projects, Cosit Technology, eh, nos dedicamos al marketing eh, y a la digitalización de empresas. Eh, de, de digitalización de empresas desde automatización de, de procesos, desde somos partners de Microsoft, partners de Cisco, hacemos un estudio previo de las necesidades que tiene el empresario y, de tal y, de, y del estado de la empresa, tanto a nivel de automatización, de implantación de inteligencia artificial y de, y de ciberseguridad. Y luego tenemos la otra rama, que es el marketing, que lo que hacemos son redes sociales, eh, llevamos eh, webs de, de cuentas medianas, de pequeñas y... y bueno, de, de mediana y pequeña empresa. Estamos en dos sitios, donde pues estamos en Facebook, Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Linkedin ¿vale? y luego en nuestra web que, que allí pues, es donde ofrecemos todos los servicios. También somos eh, digitalizadores, por lo tanto eh, podemos gestionar todo el tema del kit digital con empresas. Y luego, eh, como últimos proyectos, pues estamos trabajando con una empresa de, de, de Alicante de, de, de, porque trabajamos a nivel nacional. Esta empresa en temporada alta tiene alrededor de 500 trabajadores. ...y nos encargamos de la digitalización de toda la empresa... Eh, ...con dos cooperativas de transporte también estamos trabajando... ...estamos trabajando también con grupos de Madrid... ...con grupos de Sevilla, estamos trabajando a nivel nacional. El tema del metaverso es un, es un tema que está ahora de, de moda... Eh, lo que tenemos que tener claro es que no es el metaverso, ¿no? que, sino que hay muchos metaversos y el gran problema, de lo, la gran, el gran hándicap del metaverso es cómo viajamos de un metaverso a otro metaverso sin, eh, con una buena experiencia de usuario. Los metaversos al fin y al cabo, pues, bueno, pues, pues están generando, están en, en construcción la mayoría y empresas sobre todo grandes que están apostando mucho por, por estas nuevas tecnologías, pero aparte del metaverso, lo que es igual que las criptomonedas, nos tenemos que quedar con la tecnología. Hoy en día la mayoría de las empresas están trabajando con tecnología de los años 90 y no están usando tecnología actual, por lo, por lo cual eh, es muy complicado eh, o necesitamos tiempo para acostumbrarnos a sacar este tipo de tecnología o a democratizar lo que es la, la tecnología para todos los usuarios y ese, en parte, es nuestro, nuestro trabajo de, de digitalizar a las empresas y hacer lo más fácil posible con las últimas tecnologías. acaban de otorgarle el premio... ...pues yo quiero que seas tú el que nos dé los detalles... ...de este gran premio que ha obtenido a nivel de Andalucía. Yo soy el director general de Microtecni... ...el servicio técnico, mi nombre es Juan Francisco Mancilla Pareja... ...y Microtecni es un servicio técnico malagueño... ...que hoy en día... ...está por toda España dando servicio a todos los españoles... ...pues nada, muchas gracias... Eh, nada, ...el tema es que por nuestra empresa ya 28 años... Eh, ...se hace la cuarta edición de los Premios Andalucía... Eh, ...los 20 empresas, cada una en su sector... Eh, de la, ...que han sido destacadas este año 2022... ...y nosotros hemos sido galardonados... ...como mejor servicio técnico de Andalucía... Eh, ...para nosotros ha sido un orgullo y un reconocimiento... ...a tantos años de, de esfuerzo y... ...y dedicación y la verdad que nada, agradecérselo a la autoridad de, de la Junta de Andalucía... ...que estuvieron todas con nosotros y a la razón por supuesto... ...y nada, muchas gracias por por nada por este acogimiento que me, que me dais, muchas gracias".